Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, estimados y estimadas Hoy tenemos entonces el gran día Hoy es el sorteo de la ISU 152K Bien, o sea, esta bestia Esta bestia que pega 750 por disparo Y que puede sacar hasta incluso unos 900 Puede ser tuya Yes Pero antes que eso Quiero decirles una cosa. Punto 1. El grupo de WhatsApp, chicos. El grupo de WhatsApp se encuentra totalmente lleno. Les agradezco un montón. 257 personas están en el grupo de WhatsApp. Si querés formar parte del grupo de WhatsApp, déjamelo en los comentarios y creamos un nuevo grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp 2. Bien. Para que estemos todos conectados. Pero, pero, pero les aclaro una cosa. Para que esté bien en claro. El grupo de WhatsApp no es para escribir cosas. Después me podés mandar un WhatsApp personal a mí. Eh, en este número no hay problema. Te lo respondo cuando puedo, pero pero no es para no es un grupo para interactuar entre el grupo. Para eso tenemos el Discord, el chat general de Discord que ahí sí se arma todo el lío, no sé qué, bla bla bla, hablan todos, preguntan, consultan, "Che, qué cañón me interesa, qué cañón puedo sacar, cuál es mejor que saco, qué hago primero, le pongo el cañón el motor, no sé qué". Bueno, ahí tenemos 500 personas listas y bien predispuestas para responder, chicos. Eso sí que es un verdadero chat, real como Dios manda. Bueno, eso, punto uno. Punto dos. Eh, estoy organizando un concurso de arte. ¿Se ve aquí? Sí, perfecto, se ve. Fan art. cumplo un año como CC. Ayer cumplí un año como CC, que los cumpla yo mismo. Bueno, cumplo un año como CC, que lo cumplí ayer. Y Wargaming nos dio tres días para estar, eh, para entregarlo, para sortearlo de alguna forma. Yo decidí que la mejor es esta, para hacer algo distinto, para salir. Porque hay gente que le gusta dibujar, que le gusta Um, interactuar con el juego también de otras formas, entonces de qué manera lo puedes hacer eh, posteando básicamente, acá tenemos el Discord acá arriba ve que dice concurso fan art, bien concurso fan art, entonces directamente posteas algo ahí, acá les muestro algunos ejemplillos, de algunos chicos que estuvieron subiendo cosas, están buenísimas <risa> el de Life me gustó, está buenísimo con mi carita ahí, la verdad que bueno eso chicos, está muy muy bueno Participen, son tres días de cuenta premium que podés ganar Y va además algún regalito Sorpresa, segura, seguramente Chicos, eso por un lado Después eh, Tenemos también que Decir que lo que tiene que ver Con eh, Bueno, eso, el fanart, ya está eh, Me colgué, me colgué Pensé que tenía más cosas para decir, ya está Con lo que tiene que ver con el sorteo, ahora sí Vamos a meternos directamente ahí bueno, cierro esto. Entonces, acá está el video. Directamente vamos a copiar ahí el Tiki. Lo tiene copiado, pero por las dudas. Eh, 4.965 vistas. Es una locura. Bueno, eh, 4.920 sub, chicos. En serio, eso iba a decirles. Me, me, me, me olvidé. Nada, muchísimas gracias. 4.920 es un montonazo, chicos. Es un montonazo. Y cuando lleguemos a los 5.000 Wargaming... Nos va a estar regalando cosillas para sortear Así que estén atentos y díganle Che loco, este flaco sube videos del what, no sé qué, que pun que van Bueno, es así Bueno, acá vamos a pegar directamente lo que tiene que ver con este link Que nos lleva directamente a nuestro video Cargamos los comentarios Ahí va, perfecto Flowers victory Comentarios del video de soldado de no sé qué Premium de tiro 8 están dando capo. Bueno, buenísimo, ahí está 387 comentarios detectados, 328 comentaristas diferentes, porque yo muchas veces respondo a los comentarios de ustedes y de, voy sumando 328, 329, 330, 31, eh, eh. bueno, respondí como 50 comentarios eh, o 60 comentarios y ya no me dio más el cerebro porque es que estaba hiper mega archiquemado. no podía más, miren que siempre trato de responder todo, pero es, se me hizo imposible, muy muy complicado. Bueno chicos, vamos a sacar entonces un ganador, Bien, sacamos un ganador y va a haber dos suplentes Bien, por las dudas que no pueda localizarlo al, eh, al posible ganador Bien, si no pasará al primer suplente y si no al segundo suplente Dudo, dudo, pero me ha pasado en algún que otro sorteo que he hecho eh, Que no cumplía con alguno de los requisitos Entonces directamente pasaba al de abajo Vamos, chicos, vamos a hacer el sorteo. ¿Qué es lo que más les interesa a ustedes? Y me parece perfecto. Acá ya me anoto ganador: suplente 1, suplente 2. Perfecto, vamos a ver quiénes son los que ganan entonces. 5, 4, 3, 2, 1, ¡GO! A ver, ¿quién es? Eh, Michael Henry, Mynik, Nick. My Nick. Michelle Toad. Merezco ganar porque te sigo en todos los videos: Discord y WhatsApp. Y lo más importante, no hay oro. Saludos, no. Bueno, buenísimo, buenísimo. Entonces, mi Nick, o sea, el ganador es el señor. Esperen que tengo. Quiero anotar antes, pues llega a pasar algo, me corto las bolillas. Micha. Micha. El. Toat. Bueno, gracias Michael Toad Por seguirme, te agradezco un montón Que estés en Discord, en Whatsapp y en todos lados Aquí tienes tu premio entonces por seguirme en todos lados Y te agradezco entonces un montón eh, Michael Toad Primer suplente, por las dudas Estén atentos, los suplentes también Es eh, Mi Micro Pro 9000 Micro Pro 9000 Perfecto, me la merezco por tener mi tanque favorito ISU-152 y qué mejor que tener una para farmear bueno, o sea, eh, suertuvo entonces tiene la, la ISU, pero recuerden que el ganador es Michael Tobat o Michael Tobat el segundo suplente, ¿quién es? Eh, X Juan Trax Tra... X y X mayúscula, ¿Qué nix te ponen chicos? También, ustedes, también Me lo merezco porque sí, porque sí Porque sí, porque eh, en esta Tanks yo quiero carrear. Yo quiero carrear dice Bueno, buenísimo, buenísimo, entonces el ganador es el señor Michael Tobat, aquí me los he Anotadillo ¿Se ve? Sí, ¿no? Espera ahí. Medio para el culete, pero sí se ve Mi letra es bastante mala Ganador Michael Tobat, primer suplente Micro por 9000 y el segundo suplente el señor Juan Trax les recuerdo, el ganador es solamente el señor Michael Todd, en el caso de que el señor Michael Todd no esté, no me responda, no aparezca, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. El ganador sería en ese caso en el supuesto caso el señor Micropro. Si Micropro 9000 no aparece bla bla bla bla no no está en el supuesto caso sería Juan Trax. Bueno, chicos, gracias, gracias, gracias totales. Los quiero mucho. Gracias por estar ahí. Recuerden cuando lleguemos a los 5000 vamos a estar sorteando más cosas. Tenemos el concurso de fan art y estamos a full, como siempre Besos, cuídense, chau chau Nos vemos en la próxima